6 beneficios del palmito para tu salud que deberías conocer Dentro del núcleo central de la palmera hay una verdura versátil repleta de nutrientes importantes y una larga lista de beneficios para la salud Su alto contenido de fibra, proteína y bajo índice glucémico convierte al palmito en el perfecto acompañamiento de las dietas veganas, cetogénicas y paleo Además, los beneficios potenciales del palmito incluyen una mejor salud digestiva, una mayor pérdida de peso y una mayor inmunidad, lo que le brinda una razón más para probar esta verdura saludable. Historia del palmito. Los corazones de palma o palmito han sido un alimento básico durante miles de años en América Central y del Sur, incluso antes de la llegada de Cristóbal Colón, los nativos ya usaban todas las partes de la palmera, consumían los corazones y las nueces del árbol y usaban la corteza y las hojas como material. Reconocidos por su delicioso sabor amplio, perfil de nutrientes y versatilidad, los palmitos se han convertido en los favoritos de los hogares en todo el mundo y rápidamente han ganado una gran popularidad. De hecho, Francia se considera ahora el mayor importador de palmito en todo el mundo, representando el 76% de todas las importaciones en la Unión Europea y el 27% de las importaciones en todo el mundo. ¿Qué es el palmito? El palmito o corazón de palma es un tipo de verdura que se cosecha del núcleo interno de ciertas especies de palmeras. Al cosechar el palmito se corta el árbol y se quitan la corteza y las fibras, dejando solo el corazón. El sabor de los corazones de palma a menudo se compara con las alcachofas y se describe como ligero, suave y crujiente. Se ve similar a los espárragos blancos, y se pueden hornear, blanquear, saltear, marinar o disfrutar directamente de la talata. Los corazones de palma son ricos en proteínas, fibra, vitamina C y minerales. Debido a que están enlatados, los palmitos también son ricos en sodio. Beneficios del palmito. Número 1. Ayuda en la pérdida de peso. Con alto contenido de proteínas y fibra, pero bajo en calorías, el palmito es una gran adición a la dieta si estás buscando perder peso rápidamente. Algunos estudios muestran que la proteína ayuda a reducir los niveles de grelina, la hormona del hambre, para evitar los antojos y disminuir el apetito. Además, diversos estudios muestran que la fibra se mantiene lleno para promover la saciedad y reducir la ingesta. Número 2 es una rica fuente de carbohidratos. El contenido calórico en el palmito proviene principalmente de los carbohidratos. Una sola onza de porción le proporcionará alrededor de 7 gramos de carbohidratos con azúcares naturales y carbohidratos complejos. Todos ellos. Aseguran que se asegure un flujo constante de energía. Número 3. Estabiliza el azúcar en la sangre. Mantener un nivel alto de azúcar en la sangre durante largos periodos de tiempo puede tener algunos efectos secundarios graves como daño nervioso, un mayor riesgo de infecciones e incluso diabetes. Gracias a su contenido de fibra y manganeso, el palmito puede ayudarte a mantener un nivel normal de azúcar en la sangre para evitar los síntomas negativos. La fibra reduce la absorción de azúcar en el torrente sanguíneo para evitar picos y bloqueos en los niveles de azúcar en la sangre. El manganeso también puede desempeñar un papel en el control del azúcar en la sangre y algunos estudios sugieren que una deficiencia en manganeso podría afectar la secreción de insulina y el metabolismo de los carbohidratos. Número 4. Fortalece la inmunidad. Los corazones de palma tienen vitaminas y minerales cruciales necesarios para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. El manganeso, el zinc y la vitamina C son útiles para prevenir infecciones o enfermedades para mejorar la salud. Una revisión concluyó que una cantidad adecuada de vitamina C y zinc disminuye los síntomas y reduce la duración de las infecciones del tracto respiratorio y mejora afecciones como la malaria, la neumonía y la diarrea. Por otro lado, el manganeso proviene del estrés oxidativo, y los radicales libres, que podrían contribuir a enfermedades crónicas. Número 5 Ayuda a prevenir la anemia. La anemia es una afección caracterizada por falta de glóbulos rojos sanos en el cuerpo, que causa una larga lista de posibles síntomas de anemia como fatiga, mareos y confusión mental. Aunque existen varios factores que pueden contribuir a la anemia, una de las causas más comunes es la deficiencia de ciertos nutrientes como el hierro. Los palmitos contienen vitamina B6 cerca del 18% de su consumo de referencia alimenticio DRIP, por sus siglas en inglés, está vitamina participa en la síntesis de la hemoglobina porque lo que una deficiencia de vitamina B6 puede causar anemia. Número 6. Mantiene tus huesos sanos. Los corazones de palma están cargados de manganeso, un mineral clave para la salud o sea, Una deficiencia en este nutriente crucial puede provocar alteraciones en el metabolismo óseo y una disminución en la síntesis del tejido óseo. Según un estudio en animales del Departamento de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Mujeres, su en Seúl, Corea del Sur, la suplementación con manganeso durante 12 semanas incluso puede aumentar la formación de hueso y la densidad mineral ósea en ratas. se puede utilizar el palmito de las comidas, si estás buscando dónde comprar palmito, prueba en tu supermercado local, por lo general se puede encontrar enlatado o en frascos en la sección de vegetales enlatados. También está disponible a granel en algunos minoristas en miel. Encontrar palmitos frescos puede ser un, un poco más difícil, pero a veces están disponibles en la sesión de productos de las tiendas, de comestibles o mercados especializados, especialmente en las áreas donde se producen palmitos. Los corazones de palmas se pueden disfrutar de muchas maneras. Puedes hornear, blanquear, saltear, cocinar al vapor, dorar o asar esta nutritiva verdura o incluso tomar un comedor y disfrutarlo directamente del frasco. Aunque se agrega más comúnmente a las ensaladas, las posibilidades de usar palmitos son ilimitadas. Conclusiones Como puedes ver, el palmito tiene muchos beneficios para tu salud en general. Claro, comerlo no te dará bajar de peso inmediatamente, y te dará todos los beneficios aquí mencionados. Para ello es necesario que cambies tu estilo de vida. Lo mejor es te asesores con un nutricionista, para que te indique una dieta aplicada a tus necesidades, así como ricas recetas, para que añadas a los corazones de palma en tu dieta. Cambia tu estilo de vida y verás cómo todo a tu alrededor mejorará.